al asunto Y no entiendo bien por qué damos tantas vueltas para estar juntos, bebé. Porque tanta duda si ya los dos nos conocemos. Y tenemos bien claro que los dos nos queremos. Y si estás dispuesta a pelearla por mí, y yo estoy dispuesto a pelearla por vos. No te estoy pidiendo que dejemos todo, solo estoy diciendo que vayamos codo a codo. Y si estás dispuesta a pelearla por mí.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 cuando bailamos, como nos sentimos cuando nos besamos Te sigo agarrado de las manos, llévame donde quiera que con vos voy confiado Qué rico cuando lo hacemos, nos pasamos el humo cuando lo prendemos Nos activa, nos pone sensoriales, no perdamos tiempo Yeah, yeah, yeah, esa la intimidad, cuando sentimos más afinidad Vos tener la habilidad, la cualidad de dar más y tranquilidad Que quiero, nos marcamos a fuego en medio de la oscuridad Perdemos la conexión en ocasiones Miradas perdidas, molestias, discusiones Y después los dos nos damos cuenta que no había razones Pero sé bien que son solo días Solo días después está todo bien todo bien. todo bien todo bien Un abrazo y ya estoy mejor, bebé Y si estás dispuesta a pelearla por mí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 Tú quieres y no soy ñango Dejemos de pensarlo, vamos a vivirlo Tantos pensamientos solamente nos frenaron Y que conseguimos nada Si estás dispuesta solo tenés que decirlo